Yo solamente acuso a quien mi hija acusa. más nada. No la ¿A qué conoce. se refiere con eso? El daño que le provocó la joven a mi hija. Mi hija dice que ella le hizo un daño y yo solamente estoy acusando a quien mi hija acusa. ¿Y usted no la conocía siendo la no. maestra de su no, hija? No, ella no es la maestra de mi hija, es la asistente de la encargada de, del curso de mi hija.